lujo, ya estamos listos, aquí con nuestro amigo Tusán. Bienvenido, bienvenido a Mendoza. ¿Está bien? ¿Cómo estás Tuzán, todo bien? Bien, gracias por la invitación, por recibirme. Gracias bueno, por gusto, venir. Un gusto tenerte por aquí en la provincia, en nuestro programa, eh, y también expectantes por saber qué propuesta traes a la provincia de Mendoza. Sabemos que son unos coaching que se van a estar Exacto. llevando a cabo en el Hotel Sheraton este fin de semana. Sí. Mañana. Mañana, mañana. Mañana, mañana mismo, el sí, sábado, mañana. tal cual. Eh, donde las personas que se acerquen, ¿qué información van a escuchar? Mira, ¿Con qué son, se van a encontrar? Mira, son, son herramientas muy muy precisas uh -huh. eh, para dejar de fumar, adelgazar, superación personal. Eh, pero sobre todo lo que hablamos es eh, cómo poder hackear ¿viste? a la mente y al cuerpo uh -huh. para salir de, ese, de, to, de todo ese escenario mental que ...cada uno de nosotros nos formamos... Sin duda. ...donde lo positivo y lo negativo está justificado... Uh -huh. ...¿viste? Entonces dicen, mira, yo realmente no puedo... ...yo no puedo adelgazar porque lo mío es genético... Uh -huh. ...¿viste? Nos y, ponemos esa excusa y... y, y, y la chau. duermen ahí, claro. ¿entendés? O dicen, yo no... ...yo el fumar yo lo controlo... Uh -huh. ...y bueno, si lo controlas ¿por qué no quieres... Claro. ...dejar de fumar? Ajá. No, porque claro. no quiero controlarlo ahora, entonces... ...¿viste? Entonces... Realmente sucede ese tipo de cosas, la idea de salir de, de, de, de, de quizás lo vengo repitiendo en otras notas, del mundo de las frases, uh -huh. que son inspiradoras, que pueden ser un disparador, pero suponete en superación personal, cuando leemos una frase que te dice, bueno, haz introspección y sé feliz, conectate con vos mismo y conectarte con el universo. Ahora, ¿qué es conectarse con uno mismo? Uh -huh. ¿Cómo se hace eso? Bueno, hay técnicas muy precisas para poder conectarte con, con, con tu interior, poder estar en un estado de conciencia. Eh, que cuando se habla de estado de conciencia, la persona cree que... Hay personas que creen que hay que estar flotando en el aire, claro. en claro. posición de loto, uh -huh. sin darle bola a nada. No, en estado de conciencia es focus. Estoy uh -huh. acá, hablo con ustedes, eh, estoy allá, hablando allá, focus uh -huh. ahí. Eh, y poder defend defendernos, porque hoy por hoy, si vos no trabajás para estar bien, el afuera te gana, uh -huh. ¿viste? Esta sociedad está muy rápida, muy veloz, eh, estamos hiperconectados, hiperinformados, sí. eh, de hecho, en el mismo corte, están hablando entre sí, <risa> claro, en terio, no ustedes digo ¿no? Todos. No, claro, están planificando lo que a de... Están escribiendo acá, están hablando sí. allá, entonces si se lleva una vida, puede ser momentos, pero si una vida la llevas así, llega un punto que la persona se termina desconectando. Exacto. entonces cuando la persona se desconecta, empieza a escuchar. Me parece que está fallando un poquito tu micrófono. Son, la, no, te quiero, no te quiero molestar, pero ahí quizás te lo quizás los receptores que, puede, son los que tenés enganchaditos. Puede fallar, tal. eh. Puede fallar, ¿Puedes ¿Puedes fallar? ¿Puedes claro. Ahí estamos. Lo, lo a ver, vamos a modificar. Tu papá, ¿no? Claro. Se escucha una <risa> cara, así que ahí se va. Que lo a modificar. La mano? Sí, ahí está. Ahí está, ¿y se arregló. Ahí. Listo, mira que se ¿Se arregló? Se arregló, ¿Se bien? ¿Viste, cuando, ¿Viste? Cuando se quiere se puede. Ahí está, claro, <risa> claro. Puede fallar, ya lo dijo tu santo. Claro. que es una frase que reusamos acá. Lo algo, que pasa es que cuando algo el, no nos sale, ¿viste? El, el, el <risa> puede fallar, lo dijo mi padre claro. ante una falla mía. Ajá. Eh, está, estábamos <risa> en Canal 9, sí. eh, en un programa que se llama La Finalísima. Estamos eh, Estábamos hablando, ustedes ni lo llegaron a ver seguramente por la edad que tienen. ¿En qué año fue? Eh, yo tenía, yo tengo 49. Eh, yo tenía 16 en ese momento, claro, 16, no. 15. Yo no estaba en planes de Dios. <ríe> claro. Te pido <ríe> <ríe> Entonces, eh, bueno, ahí ante una fa un ejercicio que yo hice sí. que me salió mal, eh, en vivo cortaron la transmisión, todo... Mi padre, dijo, puede fallar y se viralizó. Y quedó, ¿Y quedó la frase. Y quedó. ¿Y quedó, la frase? quedó y, y, bueno, más allá de, de, de las charlas y todo esto, que ya vamos a volver al tema, pero bueno, sí. como sacamos lo, lo de tu papá. Claro. ¿Vos trabajás también con los mismos métodos de la hipnosis, el mentalismo, además? ¿Seguiste con ese legado de, de tu viejo? No me googleaste. Sí, a full. Sí, a Bueno, full. pero como estamos charlando de lo del coaching, sí, sí. por algo te lo pregunto, no, porque sí lo sí, sé, a, claro. a full. Hay herramientas para la mente y hay herramientas para el cuerpo. Uh -huh. Al ser hipnotizador, por supuesto, que una de esas herramientas es la hipnosis. ¿okay? Eh, la hipnosis yo la uso en, eh, en dos facetas: el entretenimiento Ajá. y el coach. El entretenimiento, por ejemplo, con History Channel en México, marqué el récord de personas hipnotizadas. Wow. De, de ¿Cuántas mil, fueron? De 1500 quedaron 6,98 hipnotizadas. Es, un montón. es muchísimo. O sea, ahí en Polanco, en, que es un barrio divino, en Plaza México, eh, realmente se, History se mandó una, una producción de aquellas. Y marcamos el récord de cantidad de personas hipnotizadas. Eh, y ahí vivieron una aventura. Sintieron frío, calor, viajaron a Marte, tocaron un instrumento que han querido tocar toda la vida. Pero eso es entretenimiento. Uh -huh. mm. La hipnosis también sirve para poder fijar ideas positivas, para dar un motor extra a la persona cuando está ahí en una dificultad. Uh -huh. ¿Okay? eh, y para eso sirve la hipnosis. Pero solo con hipnosis no se adelgaza, solo con hipnosis uh -huh. no se deja de fumar. Ni tampoco te superas personalmente ¿Y claro. en estas coaching vos vas a estar llevando a cabo esta práctica? Sí, por supuesto Ah, bueno, Una de las herramientas que uh -huh. van a la mente acuérdate que hay herramientas al cuerpo y otras a la mente uh -huh. Una de las que van de la, la, de la batería de herramientas que la mente es la hipnosis uh -huh. Bien ¿Por qué te digo mente y cuerpo? Porque supónete en superación personal, que es muy amplio Vienen personas para nerviosismo, ansiedad, estrés eh, La técnica les va a super servir para poder programar su mente, estar en uh -huh. estado de conciencia, no dejar de hacer las cosas que tienen que hacer, uh -huh. pero tener un ritmo más sano. ¿okay? Ahora, si esa persona que viene en búsqueda de, nervios, de bajar el nerviosismo, la ansiedad y el estrés, de repente se toma un litro de café diario sin darse cuenta que claro. son cuatro tazas de las grandes, uh -huh. sí. eh, se, se autoprovoca un estrés orgánico. Y ese, ese estrés orgánico hace que la técnica no tenga 100% de efecto. Uh -huh. Por eso si cuidas a la mente, indefectiblemente tenés cuidás que cuidar el cuerpo. al cuerpo. Porque, va eh, todo de la mano, claro. Va todo de la mano porque, digamos, estos uh -huh. son... Ah, esto, bueno, esto que estamos viendo ahora es el sí, rollo que comentaba, comentaba claro, Ahí este este en, en México, eh, de 1500 a 698. Eh, esto no va a ser ahora en los coaching, por no, favor. No, por supuesto, ¿eh? esto es anecdótico para, no, <risa> <risa> para, <risa> para ilustrar eh, lo que comentaba. Claro. Bueno, de hecho, eh, hace... Creo que ya son 18 años, eh, con Grupo 1 hicimos eh, una hipnosis colectiva en, eh, en la peatonal. Ah, mira ah. Hicimos toda una intervención. Claro. Eh, esto es como se ve en las redes sociales, sí. sí. llegamos corriendo así. Trac, eh, y creo que fueron... Creo que fueron, si no fueron 10, fueron 20 personas Ajá. de aumento de fuerza natural que, que, que quedaron así en caballetes, sí. del público que agarra así, después una persona caminó por arriba como si fuera un puente Qué track, y nos fuimos. La verdad que con, con el, con, acá con, wow. con, con el grupo hicimos esa intervención que estuvo buenísima. Hubiera sido lindo sí, hacer una intervención acá en el programa, ah, ah, no, no se Conta lo propusimos tarea. antes. Tuzam, me gustaría saber, volviendo a, las, a estas charlas, que está bueno aclarar que la gente no solamente lo va a poder vivenciar en las sí. talleres, sino también que estas herramientas se las van a llevar para poder aplicarlas en su día a día de ahí Totalmente. En adelante. Totalmente, esa, claro. esa es la idea. Antes que se me desmaye el productor que está agarrando convulsiones, <risa> los tickets por Tuzam.com, por favor. Perfecto. Ríen, sí, sí, la página. Eh, sí, sí, sí, sí, sí, claro. Ahí Justamente puede. te lo íbamos a preguntar, porque seguro hay muchas personas que ya quieren tomar nota para poder sacar sus entradas. Tuzam.com es tu página, tucan, allí mismo los Tuzam es un acrónimo. Sí. T sí. técnica, udumción, es el de técnica, Udunción, S Sabiduría, Adamor, M de Mística, Tusam. Uh -huh. Ese es mi Instagram, Tusam, y Tusam.com, ahí están las, sí. las, eh, los la tickets página. que pongo. Excelentes. Mañana sábado, desde las 11 de la mañana. Sí. 11 de la mañana, superación personal, 16 horas algazar y 20 horas de dejar de fumar. Perfecto. Cada uno va a sacar el ticket para la para, charla para la a la charla, que quiera asistir, si ¿verdad? O Pueden dos, estar o sea, toda la jornada completa. Eh, o, pueden o pueden tomar los tres, como quieran. Yo hace, ya hace unos años largos. Estoy haciendo los tres coachings el mismo día. Bien. Justamente porque hay personas que combinan. Sí, claro, al, que quieren y, y, y, asistir y a los, varios. Sí. Perfecto. Bueno, la invitación está hecha entonces para que todos los mendocinos eh, que quieran, bueno, destrabar alguna de estas situaciones puedan ir allí a, a conocer a tu sam y toda la información que él tiene para acercarles. Un placer. Igualmente, gracias Muchas por gracias. la invitación al tiempo. Un gusto. No, no, Éxitos. Igual. Vamos a darle.